Señores, estamos de vuelta eh, en su programa Los Osorosos. Miren, eh, como yo he dicho anterior, hay personas que preguntan que por qué a veces utilizamos un, la política en esto. Bueno, la juventud está en política y, y tenemos que tratar de hablar de eso porque es el interés de, de, del joven. Y así como hablamos un día de farándula y mucha gente se interesa que porque a veces hablamos de temas como tontos, entonces también tenemos que hablar de política porque digan ustedes. Eh, entonces, nada. Vamos a, entonces a hablar de, de la parte política Yo tengo un análisis y De lo que pasó eh, con Miledis Y Ciquiones de la Rosa Sobre lo que es el factor juventud El factor juventud Quiero que estén muy atentos El señor Franklin Romero eh, Mi amigo Franklin Romero Está medio bravito como yo Pero mi amigo Franklin Romero y el señor Amilcar Romero. Para que tengan que tomar. Y también los diputados, los candidatos a diputados. Juan, eh, Juan José y todos esos candidatos a diputados. Tienen que tomar en cuenta esto que voy a decirles. En mi opinión, soy estudié en el university de redes sociales, a través de, de página web, de la Universidad de Estados Unidos, de redes sociales, lo estudié por vía de mi computadora. Estudio Ciencias Sociales, o sea que sea el compartimiento un poco de la sociedad, pero me especializo mucho en las redes sociales, trabajo eso, estudio eso, lo estudio mucho, porque tengo que saber el comportamiento de las personas para saber cómo le podemos conectar. Entonces mi consejo, desde mi análisis, va dirigido hacia eso, el, ¿qué, pa qué pasó con el factor juventud en estas elecciones. Milady Núñez, eh, todo el mundo sabe que ella como diputada hizo una propuesta... Eh, propuso una ley que fue aprobada que fue la provisión de la JUCA. Ella tuvo una mala campaña de personas que todos entendemos que sí, eso hace daño. Eso no, eso no le suma a nadie. O sea, eso, eso no es algo positivo para nadie. La JUCA, yo desde mi punto de vista, vista, lo respeto a quien la use, pero ojalá que mi hija nunca llegue, nunca use, ojalá, que Dios no quiera. Pero qué pasa? El factor Juca hizo que las personas, los jóvenes de la calle, la vieran a ella de forma negativa. Entonces, a verla de forma negativa, entre ese grupo de jóvenes y eso, se comenzaba a tener una percepción negativa en la juventud con ella. Entonces, ella debió fortalecer esa debilidad que tal vez no la vio, o sus asesores no la vieron, pero estaba la debilidad, estaba un punto en la juventud en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ella, una, una mujer muy preparada, tiene mucha propuesta, pero no se veía en ella un entorno juvenil que representara, que dijera, bueno, eh, tiene a fulano de tal. Richard, eh, mi amigo, mi hermano, tiene eh, joven, pero no había una, una, más perfiles juveniles que en las redes sociales tú vieras que se identificaran con ella. Esa para mí fue una debilidad de ella que ella debió fortalecer en ese momento porque las redes sociales y el público, hay gente que entiende que las redes sociales es para usted subir señores, no las redes sociales no son para subir fotos las redes sociales es para tener un contacto directo con las personas eso no es nada más para usted subir fotos, es para tratar de conectar con las personas el candidato Siquio N. de la Rota al principio tenía muchos errores en la parte juvenil un señor mayor, un señor que tal vez no maneja WhatsApp, no, bueno, maneja juro WhatsApp, no maneja Instagram, no maneja Facebook. Y en este programa nosotros le hicimos una crítica. Pues siquió y su equipo, aunque algunos se molestan conmigo porque hubo un baboso por ahí que me dijo algo ahí en Catalina. Sin razón, pero es mi... Porque yo entienden que cuando uno hace una crítica uno ya de un partido específico. Entonces, ¿Qué pasa? Siquio y su entorno se dieron cuenta de esa debilidad. Un señor mayor no tenía una conexión con la juventud. Hay que fortalecer la juventud. Entonces, ¿qué hizo el PRM y su entorno? Fortalecieron eso. Miledis, lo único que fortaleció en Miledis fue sumar a Richard. Solo eso. Ese es el punto que yo entiendo. Claro, hay dirigentes jóvenes en el PDD que yo conozco. Julio Mena, Dixon, muchos muchachos. Pero representativos. Gente que tú lo ves en las redes, gente que llamen, no, no, no, tú, no, tú no escuchas a ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Llega eh, Sikió y dice, bueno, yo tengo que fortalecer mis redes, tengo que fortalecer mi, mi imagen con la juventud y tengo que buscar una forma de, eh, de unirme a la juventud. Utilizo los medios juveniles, esto, toque de queda, cosas así. Y comenzó a asumir piezas que le, de, de la juventud que le beneficiaban muchísimo. Y de esas piezas, porque la juventud, todo el mundo sabe que la juventud es el mayor porcentaje de gente que van a votar. Y ese mayor porcentaje de gente que va a votar, que son jóvenes, en una sociedad como San Francisco de Macorís, que ha crecido económicamente, existe una clase media y una clase alta muy, muy grande. Y esa clase media y clase alta no son los mismos tigres que están allá en la escuela. Perdón, son jóvenes que tienen Instagram, que hablan, que hablan por TikTok, que hablan por WhatsApp, que ven los osobrosos. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hace el equipo de Siquio? Suma piezas juveniles. Nuestro amigo Néstor Flo, la sumó. Antonio Acevedo, que era candidato, lógico, pero es una pieza juvenil. Que también alaba un sector juvenil. Yanny, que es un joven, esa señora, ella es joven, con, o sea, su imagen es joven. El señor Ariel Marte, que Susan, sus allegados seguían conmigo cuando nosotros hicimos un comentario de sus redes sociales. Pero Ariel es un perfil joven, tipo joven. Le sumó. Entonces, teniendo ese grupito, no se conformaron con eso y suman a Jason. Entonces, cuando suman a Jason y este grupo de personas, Víctor Inver. Mi amigo Víctor Inver, líder, tipo un líder en la clase media, es tipo un líder en el grupo Canevalesco, y dentro de esos grupos, Víctor Inver es un líder. Mía. Entonces, esas piezas juveniles son los de coro, dime, dime, por WhatsApp, dime, vamos para allá a votar, no te quedes ahí. Ese grupo, ese, esa juventud, esas piezas que ustedes le van sumando, le iba beneficiando a Siquio. Entonces, ¿qué pasa? Llega la suspensión de las elecciones. Yo no sé qué iba a pasar porque nadie está diciendo qué iba a pasar. Usted no sabe. está inventando. No, que fulano iba a ganar. Y fulano, Usted no sabe. Y llegó lo que se llama el movimiento de protesta. Entonces, ¿quiénes encabezaban el movimiento de protesta? Jóvenes. Jóvenes. Y el gobierno, como dijo José Lalu, no lo dije yo, José Luz dijo que ese movimiento... Que El gobierno se puso de lado de la junta que de los jóvenes. Eso fue lo que dijo José Lalú, no yo. Y aquí optaron por la misma medida: ponerse en contra de los jóvenes. Aquí hubieron gente que regaron videos, señores. Videos contra, contra esos jóvenes. Señores, hay jóvenes del PRM, de Alianza País, pero hay jóvenes que tal vez podían votar por usted. Y ese grupo de personas que entendía, y yo lo criticaba, se lo decía muchachos, no estén criticando a esos jóvenes. En vez de criticarlo, analícenlo para que ustedes lo puedan usar para beneficio de esos jóvenes. No, no. Hubo uno que me dio un boche. Porque no lo analizaban desde ese punto de vista. Se ponían a la espalda de esos muchachos. Lo criticaban. Mientras el gobierno el primo presidente Marchena y esa gente hablaban a favor de esos jóvenes, la base de abajo lo atacaba. Y ustedes lo saben que así lo atacaban, hacían videos de vaina, hacían un regalo de cosas que hay que defender y que pelear. No, tenían que entenderlo y saber cómo lidiar con ese grupo de jóvenes que estaban ahí. ¿Cómo saber lidiarlo? Entonces, Siquio... Con ese grupo de jóvenes que estaba incómodo con el PLD y con la Junta, más las piezas que mencioné y otras personas más, que hubo una persona que no me acuerdo el nombre, que iba a ser candidato a síndico, no me acuerdo el nombre de él, que amigo mío, son personas, iba, también estaba ahí como líder, Ivano Collado y ese grupo de gente, joven, cogieron, el, cogieron el, el grupo de jóvenes, todos estos jóvenes y lo pusieron en política. Lo pusieron a tener en las redes sociales, se identificaban. Le gustaba todo lo que estaban haciendo, le gustaba. Y eso lo llamaba. Se identificaban con ellos. Un señor viejo como Siquio, ese grupo de jóvenes, lo apoyó por eso. Hay personas que me van a decir, Karilin Karilin trabajó eso, lo mismo que hicieron esta persona. Ella lo trabajó, pero lo trabajó ella. O sea, no puedes, no puedes dejarle esa parte solamente a ella. Ella lo trabajó bien, pero ella lo trabajó ella. Porque ella lo trabaje no significa que tú no lo trabajes. Porque Anthony también es una pieza joven y siguió, siguió trabajando la joven. Carilín lo trabajó ella bien. Ella lo hizo bien en, en su parte. Pero es ella sola. O sea, ella está, ella está trabajándose para ella. Pero los otros jóvenes, o sea, la, la otra parte, no había nada. Juvenil, nada, nada para mí. Para mí el factor determinante fue la juventud. Y la juventud, pueden llamar si quieren dar alguna opinión en el 809-725-0505. Y la juventud hizo lo que esos jóvenes representativos... Hay muchachos que siguen a Jason, que siguen a fulano, a este muchacho, el hijo de, de, Juan, de, de Juan, María, Giancarlo. Gente jóvenes que se iban sumando entonces cuando esos tipos de jóvenes que siguen a ellos en, en Instagram, en Facebook, que son amigos, son panas. Coño, pero ese es Juan María, el pana mío, él, él está apoyando. Tú veías una representación de jóvenes. Que me disculpe el señor Ceballos, me disculpe, mi respeto. Pero ellos promovían un video del señor Ceballos, un señor Mayor. Pagamos publicidad para promover que el señor se lo estaba apoyando. Perdón. Pero en la juventud el señor yo no es representativo. Con todo el respeto. Entonces, ven. Ahora si tú me dices a mí que yo te voy a, voy a, voy a promover a un doctor joven, un grupo de doctores jóvenes, Peter Braine, eh, jóvenes así. Yo estoy dando un consejo para que la, lo que vengan en las la congresionales. Toman eso en cuenta. A lo buenas. Buenas tardes. A lo buenas, dígame. Eh, amor. Dímelo. Yo considero que que el PRM ganó so, eh, y siguió con la ayuda que le dio el, el, el Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. ¿Tú qué Cuando es? tú oías hablar a Compré en la televisión, no, no llamaba a votar. Por su candidato, sino que votaran por Siquio NG. Ok. Pero mi pregunta es: porque es, es bueno, está la suspensión, está muchas cosas, pero tienen que tomar en cuenta que estamos hablando de un factor que apoyó. No estoy diciendo que ese sea el único factor que ayudó a que Siquio ganara. Estoy hablando de, de un factor importante, que es la juventud. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Analicen eso. ¿Cómo la juventud.? Y fue un factor importante en estas elecciones municipales. Señores, sí, pues yo veo los WhatsApp, señores. En los WhatsApp que mi amigo Richard lo tienen es la juventud. Porque si tú tratas de hacer cosas que no le den una representación a la juventud, esa juventud no se te va a sentir identificado. Entonces, a veces, miren qué pasa. A veces nosotros que. Bueno, yo soy... Tengo una niña y eso. A lo buenas. Hola, mi hermano. A lo buenas. Dígame, mi hermano. Eh, Felicitándolo por su programa. Yo quiero saber... Gracias. ¿En qué posición está... posición está Nikkevri de los míos, del rey de San Martín? ¿Cómo se llama? Nicauri de los míos. Nicauri. Nicauri. Ok. Está en una buena posición, porque está entre los 10, que yo voy a mencionar ahorita... Porque yo iba a si no era de entre los 10, yo te iba a decir cuántos votos tenía, pero yo lo voy a mencionar ya luego de finalizar el comentario. Bien, ok, entonces yo entiendo, a lo buenas. Buena. Dígame, ¿qué puedo. Oiga, esa persona que llamó ahora, esa señora que dijo uh -huh. que, que el PRM ganó por Lionel, eso no es verdad. <ríe> No, es su pasa, opinión hay que respetarla. Lo que pasa es que la juventud se imponderó, la juventud. Exacto. La el cu es más del 40%, juventud, señores. Y usted sabe por qué no, no hubo más, más votos. Por, por hablar, a Danilo, el día antes del coronavirus. Vivo en un momento que lucharan que aglomeraciones. Es así, es así. Y si, y si, y si ganaron ahora, con esta juventud que nunca hubiera dicho presente en nada, que yo vivía, yo no soy una señora de 75 de años, y yo hablé, yo en la plaza de la salud hablé con una señora. Usted tiene y, nieto si usted si tiene no muchos nietos. Nos, nos vamos a tener que tirar a la calle a las mujeres ya que los hombres no quieren <risa> Señora, usted tiene nieto. ¿Cuántos nietos usted tiene? ¿Cuántos? ¿Usted tiene nietos? Sí, tengo nietos. ¿Cuántos nietos usted tiene, jóvenes, que pueden votar? Tengo cinco. Oye, cinco. En su casa hay cinco. ¿Usted está analizando esto? ¿Eh? Pero, pero, oiga, jóvenes, lo que le voy a decir. Uh -huh. Las votaciones no fueron más abrumadoras porque la gente le cogió miedo a la cuestión de la coronavirus sí, sí, es verdad ¿Tiene... Si no hubiera, puede ser si posible, no es posible agitar, si no hubieran llamado a ponerse a y aumentar eso en ese momento dado ellos tenían que esperar que pasaran las elecciones para entonces ponerse a hablar <risa> está bien pero si la juventud votó, si la juventud votó ahora ahora en mayo es que va a votar con más fe <risa> está Esa bien, gracias tú, Gra hoy. gracias amor eh, para que más personas puedan opinar. Es eh, lo que decía, el factor juventud. No lo trabajaron. No lo trabajaron. Analicen hasta los candidatos, señores, regidores de ellos. Analicen hasta los candidatos, regidores de ellos. Sacando a Carilín que es la única joven ahí. La mayoría son personas que no tienen una conexión directa con la juventud. Señores, Yanni, Anthony, esos son muchachos que no tienen, el, eh, no tienen una... No, no tienen eh, una base económica grande. Es muchachos lo que tienen es un carisma y una conexión con la juventud. Y saben y los códigos de esa juventud. Entonces ellos en vez en, en un momento determinado se pusieron a quitar esa juventud. Y esa juventud fue la que fue a votar. Y le dio el apoyo a esos muchachos. Y esa juventud fue, son los que convencen a su papá, a su mamá, a su... como esa señora que daba y a su abuela. Porque abuelo, los abuelos se llevan de lo, de lo que su hijo y su nieto dicen. Y dice mami, ven mamá, ven, vamos a votar por fulano que es amigo mío. Entonces, yo creo que, eh, en mi opinión, el factor juventud fue lo que determinó mucho la victoria de Siquio. Espero que eso lo tomen en cuenta. Eh, atención a Milcar, atención Franklin Romero, que ese va a ser eh, el punto que ustedes tienen que trabajar. La juventud. Si ustedes do, eh, saben cómo conectar con la juventud van a tener una amplia votación de ese sector que es más del 40%.